¿Qué tal? Bueno, con la vuelta al cole, la verdad es que muchísimos colegios ya tienen incorporadas las pantallas en su método educativo. Puede que tu hijo sea de los que este año empieza a utilizar la tablet o el móvil en clase y que eso te cree algo de ansiedad. No te preocupes porque es verdad que las pantallas y los móviles abren una puerta a un mundo enorme a nuestros hijos, pero al que no tenemos que temer. ¿Qué debemos hacer? Informarnos y educarnos para conocerlo bien nosotros en primer lugar y poder ayudar a nuestros hijos a sacar el máximo partido de estos nuevos dispositivos con los que ellos además van a convivir de ahora en adelante. Porque no olvides que la tecnología ha venido para quedarse. Y si tu lugar es el de profe dentro de la clase, te voy a dar algunos ejemplos de cómo utilizar las principales redes sociales en el aula para sacarles el máximo partido. En Facebook puedes crear, por ejemplo, un grupo privado de la clase donde se pueda interactuar y compartir opiniones, artículos, temas importantes relacionados con la materia que estáis tratando en la clase. Además, siempre tú como profesor administras y moderas el grupo y supervisas que las normas de participación en el grupo se respeten siempre. Twitter, por ejemplo, es ideal para la búsqueda y selección de información que se va a utilizar posteriormente en proyectos o actividades. Algo muy interesante, un ejercicio muy interesante que se puede llevar a cabo en Twitter es el de buscar e identificar las noticias falsas y de esta manera se les puede introducir ese tema de fake news, de cómo ellos deben tener un punto de vista crítico ante el contenido online y de su responsabilidad para no difundir ese tipo de contenido. Instagram es una red que les encanta, sobre todo a los que son más visuales, más creativos, y ahí se pueden crear cuentas o carpetas con contenido audiovisual relacionado con proyectos o actividades que se vayan llevando a cabo. Y por último, YouTube, que las posibilidades que nos ofrece en el ámbito educativo son muchísimas. Desde crear un canal con contenido audiovisual que se cree en la clase a utilizarlo como un buscador de contenido a ponerles vídeos interesantes relacionados con lo que estamos viendo en la clase es una fuente de inspiración enorme y os animamos a que lo utilicéis porque además el nivel de motivación que van a recibir los alumnos es enorme como decíamos las redes sociales están en el día a día nuestro y también en el de nuestros hijos por lo tanto que aprendan a utilizarlas sin riesgos es fundamental. Y la mejor manera de hacerlo es cuando Centro Educativo y Familia vamos de la mano. Y para guiaros a ambos siempre podéis entrar en gapting.com donde estaremos encantados de ayudaros en el camino. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.